Hola, el día de hoy te voy a enseñar a cómo voltear un vídeo de manera horizontal y de manera vertical y a cómo rotarlo de manera muy sencilla. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el escritorio. Lo primero que vamos a hacer es irnos a donde dice navegador de medios. Estando allí, le damos a donde están las dos flechitas y nos vamos a donde está efectos. En caso de no tenerlo habilitado, no pasa nada. Nos vamos aquí a donde dice ventana y le presionamos en efectos para habilitarlo después de ello lo único que tenemos que hacer es irnos a los efectos y el primer efecto que te voy a enseñar es a cómo voltearlo de manera horizontal y vertical para esto lo único que tenemos que hacer es escribir la palabra volteado y nos da dos opciones la primera de estas es horizontal y la segunda vertical para aplicar estos efectos en nuestro video lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y arrastrar el efecto al video que queremos afectar de esta manera lo roté Horizontalmente. Para vertical lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y arrastrarlo también a nuestro video. Bueno, el segundo efecto que te voy a enseñar es a cómo rotar un video. Entonces para esto lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro video e irnos a controles de efectos. Estando allí, desplegamos la ventana que dice movimiento y nos vamos al efecto que dice rotación. Este nos permite rotar 360 grados como verás en pantalla, de esta manera y nos avisa cuando hayamos hecho un giro completo por ejemplo en este caso nos dice que hemos hecho un giro más 34 grados bueno algo muy común que se suele hacer es utilizarlo como si se hubiera grabado desde un celular para esto lo único que tenemos que hacer es darle 90 grados y de esta manera ha quedado vertical nuestro oído y para que quede mejor bajamos la escala hasta que cuadre con la pantalla de esta manera como sé que te ha sido de utilidad este video, aquí te estaré dejando otros que sé que también te van a ser de utilidad. Muchas gracias por ver este video. Como sé que este video te ha sido de utilidad, te invito a ver el canal y otros dos videos que estarás viendo por acá.